No tiene nada que decir. El matador. El matador. El matador. Abusador. el asqueroso. Están esperando a ti allá. asqueroso. El día de hoy, en este proceso, se aplazó la audiencia para conocerse el viernes a las 9 de la mañana, para que el diputado tenga la oportunidad de presentar su presupuesto en relación a su arraigo. ¿De qué están acusando este joven? Pues están acusando de homicidio. che le ha detto il diputato? che le, le ha manifestato il diputato? eh no, il prezzo no. todavía non è tenuto